Muy buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy vamos a hacer un videito cortito no para ver qué está pasando con Coin2Fish y el Marketplace. Algo que está pasando con el Marketplace, vamos a leerlo. Dice... Sé que todos los que están aquí ya saben que estamos teniendo algunos problemas con el mercado. Hoy en día nuestros desarrolladores están trabajando para mejorar la seguridad del, market, del marketing, para prevenir los exploradores, piratas informáticos y macros, que son autocompradores por ejemplo. Este tipo de cosas dañan nuestro ecosistema, dando ventaja a algunas personas sobre otras y debe purgarse lo más rápido posible para que el juego funcione sin problemas. Disculpen las molestias, pero nuestros desarrolladores están trabajando arduamente para resolver este problema. Gracias por tu paciencia, sé fuerte. Bueno... Eh, me parece sumamente perfecto digamos, que estén trabajando en eso, porque es una desventaja terrible que haya bots que puedan autocomprar. Digamos que vos, por el que el precio esté en 6 corales normal y alguien ponga en 5 o en 4 y los bots estén programados para comprar a menos de 6 y te lo compren automáticamente así que me parece sumamente perfecto que estén trabajando en eso bueno, así que como consejo para ustedes por el amor de Dios, no vayan a comprar ahora fíjense, las algas están 220, las manzanas... 300 para arriba, los panes, 500, ¿no? una locura, así que ni se le ocurra comprar, si llegan a estar necesitando de última, cómprense en la red, que son 10 reward que le va a dar, de última compren 2 son 7, que serían 20, sería como comprar 20 comida en el mercado, encima un poco mejor, porque tenés probabilidad que te toque huevo, tenés probabilidad que te toquen las espinas que te reducen el tiempo. Así que bueno, de última por ahora hasta que solucionen lo del marketplace, compren en red, ni se les ocurra comprar comida carísima porque van a perder toda su inversión. Bueno, gente, es un video sumamente corto, así que gracias. Gente